Buenas noches. A encuentro con lo desconocido. 10 de la noche, ya 10 con 11. Hoy iniciamos un poquito más tarde, pero es viernes. Saludos desde Tampico, Gustavo. Un abrazo, saludos hasta Tampico. Buenas noches, saludos. Elvia Benavides allá en Instagram. ¿Cómo estás, Elvia? Bienvenida. A Zai Núñez, que se acaba de unir a la transmisión, Anita McFly. A Nicker también, qué hermosa bufanda, mi querido Oxlack. Diana Cruz, ¿cómo estás? Diana Lourdes Porcelana, a Picado, a Sugey Poveda. Un abrazo, Sugey, ¿cómo estás? Saludos desde Costa Rica, un abrazote, espero que te encuentres muy bien. Uh, gracias a toda la gente que se está unido también en TikTok, bienvenidos. A Sergio Martínez, bienvenido Sergio, a User 33, no sé cuántos más, Bansh y remigui 28, Santiago también, Alberto Guardado, César Mendoza, bienvenidos a la transmisión, Dayana Arguello, ¿cómo estás Dayana? ¿Cómo estás? ¿Qué milagro que andes por aquí? Soy Kim Varela, ¿qué hay? Os saludos mi compa, un abrazo mi hermano Osvaldo Luján también, Laura Patricia, saludos y buenas noches Laura Manu. Y, -t. saludos Ángel M, Vilches también, Javier Chino Mam Mam Mamani un abrazo Efraín Natanael Castillo Rauda dice, Mamani es como apellido peruano, ¿no? o boliviano a ver, díganme si Mamani es como un apellido andino Néstor David Ramón Méndez hola, saludos desde Agu Aguadulce Veracruz, buenas noches desde Argentina, Sabrina fix Saludos Oxlac desde Oaxaca, Kirachan. Un saludo, Oxlac, desde Ciudad del Carmen, un abrazo a toda la gente que me ve desde Ciudad del Carmen, Oxlack en Facebook, wow. Alexa también, Olis. Saludos, buenas noches, Oxlac desde Poza Rica, Veracruz. Mamani es de Perú, dice Ángel M. Vilches. Si Mamani pongan las últimas sílabas al inicio. Saludos desde El Salvador, también a Efraín Atanael que nos ve en YouTube y saludos desde Australia. Jonathan Salinas, ya no sé si sí nos esté viendo desde Australia o solo quiere hacerse el chistocito. Eddie, saludos desde Tlaxcala, saludos hermano César Mendoza, allá en TikTok, bienvenido, gente de TikTok. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de historias paranormales que ustedes me mandan a mi WhatsApp. Saludos, Oxlack, ¿conoces a Gabe Ash? Sí, una persona muy traicionera, por cierto. <risa> William Contreras Vázquez, saludos, saludos desde Boca del Río, Veracruz. Espero que estén bien, saludos desde Mérida, saludos, saludos desde Pachuca, Vázquez, Salvatore, saludos desde Santa Fe, Usus, Esther Hernández, Carlos Armijo, Glatosos, buenas, buenas. Saludos, Oxlack, hermano Arles, nos vemos. Gracias por ahí Aide, por esos mil likes allá en YouNow, bienvenida. ¿Cómo estás, Aide? Un beso, mi novia Andrea Ocampo, que me está viendo ahí en YouNow también. A Josquio Rodríguez, saludos, hola, ¿cómo estás mi hermano? Bienvenido a esta transmisión de viernes por la noche, los que no salimos a las fiestas y que somos eh, personas de, de casa, pues nos quedamos aquí como bien portaditos en casita, Benjamín Pérez Mejía también bien portadito en su casa en eh, viernes por la noche, no transmite todo el día un poco de descanso, no puede seguirte todos los días. No, no transmitas todos los días, un poco de descanso. Eh, no puedo seguirte todos los días, Marcelo. No te preocupes, ahí se quedan las transmisiones. Y si las quieres ver, pues ya le das clic. Y si no, solamente los días que puedan, mi hermano. No te preocupes por eso. Gracias por ese regalito ahí en TikTok. Gracias, gente, por esos obsequios. Espero les estén gustando los videos que estoy subiendo a TikTok, porque todos los días subimos contenido. Que empiece lo chido, bueno, ya. Un abrazo a IDE también, a Alexis, a Sergio, a toda la gente de Instagram, a la de YouTube, a la de TikTok, a la de YouNow, a la de Facebook. Bienvenidos todos. Cinco transmisiones simultáneas, cinco plataformas diferentes. Gracias a todos por su cariño. Y bueno, vamos de una vez a ver qué me ha mandado al correo. Porque la gente me manda muchas cositas al correo. Brenda me manda solamente me dijo Ox me había mandado videitos pero parece que no los puedo ver ya ok saludos, le voy a poner nada más saludos estamos contestando el chat, el whatsapp que nos ha mandado muchas cosas vamos a ver este dice mi nombre es Diego Saludos desde Monterrey a mí se me aparecía una señora nada más se le veía de las rodillas para arriba y me pasó como tres veces en otra casa donde crecí y viví toda mi infancia. Me chistaba la señora y no más la veía y no me podía mover. Me quedé como petrificado, no tengo fotos, solo quedan esos recuerdos. Ahora que ya soy un joven adulto, sigo sin olvidar a esa señora que me chistaba y flotaba de las rodillas para abajo. No se le veían los pies toda de blanco. Bueno, saludos y aquí andamos viendo en el vivo. Caso de José Velázquez, ¿has escuchado? Ok. Pues ahí está ese, esa historia de que lo chistaba. ¿Saben qué es chistar? Que me diga qué es chistar porque yo no sé qué es que le chistaba a la señora que se veía flotando de las rodillas para abajo. <risa> dice, yo léeme a mí. A ver, vamos a leer a esas personas. pero bueno, ahorita, primero entonces díganme qué es chistar porque no sé qué es chistar. ¿En dónde se dice chistar? Una señora de blanco que flotaba y él era niño. Eso sí daba miedo, ¿no? Que una señora le chistaba. Vamos a leer el mensaje de este muchacho. Dice, hola, Ox, buenas noches. Soy, ah, no, pensé que iba a decir soy Awitz. <risa> buenas noches, saludos a los fans de Awitz. Te quiero contar algo que me pasó una vez de pequeña. Estaba jugando, no había nadie en mi casa más que mi mamá completamente dormida. Eran como las seis de la tarde y escucho claramente cómo susurran mi nombre en mi oído tres veces seguidas. Me tomó un tiempo reaccionar al darme cuenta que no había nadie al lado de mí. A pesar de los años, lo recuerdo perfectamente. ¿A qué crees que se debe este tipo de sucesos? Saludos. Qué curioso que dos, dos mensajes que nos han mandado es cuando te hace, te hace, eh hey, chistosito. Dice Eddie 0707. Bueno, aquí en Argentina chistar es silbar. Ah, es como que le decía ch, ch, ch, ch. Yo creo, ¿no? Oxla, ¿cuál es tu figura favorita de las que tienes atrás? Ahorita, ahorita te digo qué figurita. De las que tengo atrás nada más. Arlu, bienvenida. Un abrazo, Arlu. Que nos vea allá en You know con 2,000 likes, chulada. Gracias por apoyarme tanto. A Carlotina también. Cristi Mejía, saludos. Imagínense, dos personas, apenas estamos leyendo dos mensajes y a dos personas de niños a una eh, a una persona una mujer de blanco le chisteaba o le hacía ch -ch -ch -ch". y a esta muchacha eh, le susurró al oído su nombre tres veces son dos casos que que se parecen mucho por qué nada más le suceden cuando niños Aquí algo que me parece curioso es que la mamá estaba dormida a las seis de la tarde. La mamá dormida a las seis de la tarde. A ver, levante la mano quién es mamá y que se duerma a las seis de la tarde. Que se duerma entre cinco y cuatro. Los hombres, sí. No, no, no replico nada. Los hombres so, somos muy, muy huevones. <ríe> y sí nos dormimos en la tarde. Pero las mujeres no, son súper activas. Son súper que tengo que... Ayudarle a los niños a la tarea, que la comida, que los trastes, que la ropa, que trabajar, que llegar del trabajo, que no se sé, hacen un montón de cosas. Las mujeres hacen muchas más cosas que los hombres, por lo que me he dado cuenta. Y cómo que la mamá dormida a las seis de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué la mamá estaba dormida? ¿Trabajaba de noche? ¿Acaso trabajaría de noche esa mamá? Ahí díganme quién es mamá y que se duerma a las 6 de la tarde. No se puede, bueno, más bien, no se, no se debe, dice Carlotina. Ya ves, Carlotina dice no se debe. Arles, un abrazo también, Arlu23. A mí me tocó una brujería. ¿Qué te tocó, Nicolás? ¿Cómo que una brujería? Evelyn Avilés está en Instagram. Quizás de niños tenemos más abierta nuestra mente y por eso se nos presentan ese tipo de situaciones. Evelyn, ¿por qué no te pasas a YouTube? Porque ahí en Instagram como que... No no te ubico bien. Exacto. Y todo eso, yo voy a la cama a las 11, lo más temprano, dice Elvea Benavides, 80. Exacto. Saludos desde Colombia. Pues, como dice Evelyn, puede ser que por la edad sean más propensos o tengamos más sensación o sensibilidad a cosas extrañas, raras. O que cuando somos pequeños, a lo mejor, a lo mejor somos más vulnerables a espíritus. Y estos espíritus serían muy diabólicos, ¿no? Al querer estar molestando a un niño. Dice Chávez, ¿cómo se siente estar embrujado? Pues, estar embrujado te empieza a ir mal en todos lados, te sientes muy cansado, sin energía, empiezas a enfermarte, empieza a haber problemas en tu casa... Y, y todo eso puede ir agra agravando, ¿no? Siéndose más, más grave el asunto. Entonces, pues tampoco se sugestionen. Si alguien se siente así, mejor primero revise a... a un, vaya a un médico, revísese. Y hasta el último, hasta lo último, de verdad lo último, piensen en algo que les estén haciendo, pero no, ¿eh? Revísense primero con los médicos. Ese es el consejo que yo les doy. Bueno, aquí tenemos otro mensajito. No, es el mismo muchacho que me manda sus tareas. Me manda todas sus tareas. Les voy a enseñar al muchacho que me manda sus tareas. Aquí, compartir. Ahí estás. Este muchacho diario, diario me manda sus tareas, imágenes, memes y de todo que quiere guardar. Y no lo quiere guardar en su WhatsApp o algo. Y lo manda todo a, a mi WhatsApp. ¿Lo bloqueamos o lo dejamos que utilice el WhatsApp para sus tareas? ¿Ustedes qué dicen? Ustedes van a decidir. ¿Cómo siente si sí, eso ya? Aide, saludos también a Juan. Aide, buenas noches. Jorge, Adán también. Dice Elvia Benavides. Yo tenía 11 años y mi tía 10 y escuchamos literal el ruido que supuestamente hace la llorona pero no sé exactamente qué fue pero nos dejó perplejas dice Elvia Benavides 80 que escuchó el sonido de la llorona eres como la cuenta que sabes que te tiene bloqueado y puedes mandar ahí los recaditos ¿en serio? ¿a ti te han bloqueado Evelyn? y ahí mandas las cosas que quieres guardar en las cuentas bloqueadas te han de haber bloqueado ya muchos ¿verdad Evelyn? Bloquea, lo dice, bloquealo, dice Andrea Raga, 621. Eh, a lo mejor quiere que le ayudes a hacer las cajas, es mensaje subliminal. No es que me he embrujado, sino a mi abuelo le pasó. Yo lo vi, a mi abuelo se sentía muy mal. Pues sí, su malestar en general, ¿eh? Se, se puede sentir mal de diferentes partes del cuerpo. Hola, Dross, dice Javier Adrián. Vamos a leer otro mensajito. Dice, hola oxlax soy de Argentina. ¿Qué pensás de este video? Saludos de vivir una aventura paranormal Argentina. Vamos a ver el video. No lo puedo descargar. Sí lo puedo descargar. Ok, vamos a verlo. La gente de TikTok, de YouNow y de Instagram no lo van a poder ver, solamente lo van a poder ver la gente. Ahorita contesto llamadas. Ahorita, denme un segundo. Vamos, vamos con lo primero. Ahí está. Eso. Vamos a seguir este video. La muñeca que se mueve sola. Esto sucedió a unos exploradores paranormales. Están grabando en un panteón. Se asoman por la ventanita de una de las capillas dentro del cementerio. Hay una muñeca grande, como de un metro aproximadamente. Y esta se mueve. Gira la, la cabeza hacia hacia estos exploradores paranormales, este video ya lo había visto no es el único video hay un segundo video en este mismo panteón con esta misma muñeca y la muñeca mueve también, se mueve incluso creo que se cae bueno, quiero decirles que eh, la gente que, que grabó esto pues eh, pues es que se hizo muy viral y entonces la familia de esa tumba, que es la tumba de una niña, pues se molestó bastante porque dicen que lo que, lo que hicieron ahí fue un fraude, que le amarraron un hilo a la muñeca, del hilo hacia la ventana o hacia una, a una parte de, de la capillita y que movían a la muñeca con el hilo, entonces... Quien haya grabado este video, ustedes saben más que yo, porque pues yo no veo los exploradores paranormales. Si ustedes saben quién, quién fue el explorador paranormal que grabó eso, díganme para irlo tachando de, de falsedad. Fueron dos. Y no me acuerdo en qué, en qué parte, si es en el Estado de México o no sé si es en otra parte. Alguien me contó dónde está esta tumba y fueron dos, divers, dos diferentes exploradores paranormales quienes grabaron esta tumba y hicieron ese esa charlatanería con la muñeca en el en vivo pues resultó muy este con mucha adrenalina, ¿no? De miedo, pero hicieron realmente un fake y la familia está muy molesta por eso. Así que díganme quién fue, ustedes deben de saber. Oxlack, que apenas en mi trabajo veo sombras como que alguien entra, pero nadie entra y también escucho que me hablan, dice your group Your Group, ¿eres nuevo en tu trabajo? Gracias por esos 10 dólares, mi hermano. ¿Eres nuevo en tu trabajo? ¿O desde cuándo te comenzó a pasar esto? Ahí está Your Group. Le mandamos un abrazote. Gracias por ese apoyo. Esos primeros 10 dólares en el Super Chat. Gente, gracias por apoyarme con los Super Chats, con los likes, con las llamadas telefónicas, con eh, los, los comentarios, con los mensajes a WhatsApp con los regalitos en YouNow, con los regalitos en TikTok, y creo que en Instagram se puede, gente. Si tienen oportunidad ahí como de picarle algo a ver si hay regalos en, en Instagram, para que yo me dé cuenta si ya hay regalos en Instagram, porque creo que ya están activados, pero nunca me han dado uno, entonces todavía no sé si sirve o no. Échenme la mano con eso, ¿no? Eh, Bloquéalo, bloquealo. Hola, le podría mandar un saludo a mi hermana que está embarazada, voy a ser papá. Hola, ¿le podrías mandar un saludo a mi hermana que está embarazada? Voy a ser papá. Eso es incesto, ¿no? Eso es incesto ver Alvarado Omar. ¿Cómo? Incesto. Incesto. No puede ser. ¿Qué acabo de leer? Otra vez me lo mandó. Vera, Alvarado, Omar. ¿Le podrías mandar un saludo a mi hermana que está embarazada? Voy a ser papá. Nicolás dice, y debajo de esa silla se encontró una caja de madera y tenía un sapo muerto. Dice Ricardo Campos, te recomiendo que leas a JJ Benítez y su libro Estoy Bien. No todos los espíritus son malos o demoníacos, Oxlack. Pues no, los espíritus solamente son espíritus. Lo malo o lo bueno es un concepto muy humano. Martín, te voy a mandar mi tarea en los chats. Dentro de las tareas hay una historia de terror que descifrar. Vamos a cogerle el número del chico y hacerle lo mismo. <risas> Vamos a contestar la llamada porque si no. Buenas noches, Awitz. Uh, no, no estoy... <risas> <risas> ¿Quién, ¿Quién habla? Buenas noches. Soy sí, viste los zapatosos. Ah, Gus de los oxlatosos, con razón, eres un oxlatoso. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, hoy me disculpo por interrumpirte hace rato. No te preocupes, no pasa nada. Aquí todos me interrumpen. ¿Qué pasó, mi hermano? Eh, te quería platicar. A ver, cuéntame. ¿Qué me pasa? ¿Cuántos años tienes, primero? Dime. Voy a cumplir 25 ya vas a cumplir. El lunes. El lunes vas a cumplir. Pues felicidades, sí. mi hermano. Felices 25 Presente. años. ¿Estás trabajando, estudiando? ¿Qué haces? Híjole, estoy, estoy estudiando. Y yo terminé la carrera y ahorita ando buscando trabajo. Ah, ok. Ya terminaste la carrera y andas buscando trabajo. ¿Eres Nini? Sí. No te preocupes, yo también soy yo también soy nini, mi hermano. No te, no te preocupes. Vemos en México muchísimos ninis. Tú nada, préndele, ponle en el YouTube y verás un montón de ninis. Cuéntame, mi hermano, ¿qué me querías platicar? Ay, es que lo que pasa. Bueno, es un poquito extraño. Pero a veces he tenido sueños. Que me compren. Ok. Hace. Bueno, no tiene tiempo. Sí. Hace como un año más. Sí. Soñé que estaba caminando en el cerro. Ok. Y que tenía varios amigos. Iba caminando con ellos, ¿no? Ok. Y como pasaron meses, Se ¿Sí? a bueno. Total que se me dio las circunstancias y sí fui a un cerro. Ok. Y se me cumplió justo lo que vi en el sueño. Se cumplió exactamente lo que soñaste. Sí, porque recuerdo que íbamos caminando. Sí. Y ya estaba oscureciendo. De hecho, es un cerro que es muy popular acá. El cerro de Jicuco. No okay. sé si, si hayas sido una vez. Pues yo no no conozco el cerro de Goku. Jicuco. Ah, Jicuco. No uh -huh. sé, ese, ese cerro, ¿dónde está? Está aquí en el valle de Mosquita. Ah, en Jalisco. No, Hidalgo. Ah, en Hidalgo. Bueno, estoy muy perdido. No, mi hermano, nunca he ido al cerro de Kikuko. Ah, pues deberes investigar porque practican mucha brujería. Ok. En ese lugar. Suena interesante. Ir a Hidalgo, ¿está bien ahí? ¿No hay gente mala, o sí? Pues sí, no tanto. No. <ríe> bueno, cuéntame. ¿Y qué más pasó? Pues eso, se me cumplió exactamente lo que vi. Se te cumplió. Bueno, te voy a dar un consejo. Cuando sueñes... Ajá, dime. Te voy a dar un consejo. Cuando sueñes, sueñes cosas bonitas... Eh, pues no pasa nada. Y si se cumplen, qué bueno. Pero si sueñas algo malo, te recomiendo que lo platiques con alguien para que ya no suceda. Pues también tiene sueños malos. ¿Sí? ¿Qué, qué haces en los sueños malos? Recuerdo que hace unos meses, no sé exactamente cuándo fue, tenía que estaba como en un hospital. Sí. Se veía así como que todo blanco y se veía mucha gente pasando como con batas, ¿no? Con batas, ajá. Y recuerdo un poquito ese sueño. Por lo que sí me acuerdo es que, bueno, cuando desperté, ¿Sí? estaba llorando. Tú estabas llorando. Uh -huh. ¿Por qué llorabas? No sé, pero tenías los ojos así como que llenos como de lágrimas, como llorosos. ¿Pero sentías un sentimiento feo? Sí, de tristeza. Ok, pues ya me lo contaste, no va a pasar nada malo. Oh, ok. <ríe> no te... También... Ajá. Bueno, solamente es lo que pasa. Es que, bueno, es que se nota de todo. Ok. Pero hay unos cuatro que son como muy especiales para mí. Ok. ¿Como cuál? ¿eh? Sí, dime, dime. Ok. Una vez mí que estaba en mi cama, bueno, es que a veces en los sueños, sueño que está como flotando y como que estoy viendo todo en tercera persona. Ok. Y a veces sueño que es así como como si yo estuviera ahí como párrafo, ¿no? O sea, como en mi cuerpo, en todo normal. Sí, como si te salieras. De tu cuerpo. Uh -huh. Ok. Bueno. ¿Eso es lo que te pasa? Sí. Es que me ha pasado que sonaba mucho con una mujer. ¿Y esa mujer qué hace? Pues. La primera vez yo estaba como explotando y veía mi cuerpo en la cama. Sí. Y recuerdo que yo estaba así como tratando de hablar conmigo mismo. Sí. Y, pero, o sea, como que me y yo, el que estaba dormido, uh -huh. pues empezó como que a querer como hablar, no sé, y responderme. Ok. Y vi como un día como que estaba arreglando, ¿no? en Mi tocador, en mi cuarto. Sí. Y se me dio un beso. O sea, la, la mujer esta quiere contigo. Sí. Y tienes novia en, en la vida real. No, totalmente no Ok, ¿y antes sí tenías? Uh, han sido años que han sido así Como muy románticos A lo mejor ya te va a llegar una novia Mi buen Gus uh -huh. De hecho me acuerdo que Hay un YouTuber uh -huh. Que una vez subió fotos De su casa, ¿no? sí Y dice que mandó a hacer una pintura Miguel, El igual como que soñaba con una mujer Pero que igual nunca le vi el rostro En nada Oye, y vamos así como que, como que lo pinto así, sin un rostro, así. ¿Y si, y si quieres tener novia? Mm. Pues yo estoy bien, sin nada y con alguien con también. <risa> pues sí, estás bien, pero si llega, pues también va a estar bien. Pues está bueno esto, ojalá sigas soñando con, con una chica que te da tus besos. Esos son sueños buenos. Muchos quisiéramos sí. soñar sueños así, bonitos, agradables. Sí, es que... A mí te quería preguntar si... Es que esto te ha pasado alguna vez a ti. ¿Qué? ¿Sueños húmedos? No, sueños normales. Ah, ok. A ver, <risa> sueños de cuáles, si me hubiera pasado, ¿qué? Como que soñaste algo y después te cumple. Ah, que sueño algo que Sí, sí, sí. Me ha pasado como dos veces nada más, mi hermano. Sueños premonitorios. Dos veces ¿Sí? cuando era chico me, me sucedieron, sí. Yo creo, yo creo que sí. Oye, ¿sabes qué? Estoy investigando un poquito sobre esos sueños. Ajá. Y a mí muy interesantes. Ajá. ¿Qué, sé qué piensas tú? ¿De qué? ¿Tú de, ¿De los años, sueños? Este, eh, Ajá. ¿cuándo? Dime, dime, dime. Una de ellas dice que cuando nacemos, uh -huh. podemos ver toda nuestra vida y todo lo que vivimos. Ok. Entonces, como que uno tiene la capacidad de elegir antes de nacer lo que queremos vivir. Ah, sí. Sí. Ok, eso está, eso es eso está y si, y si no te escuchado? Y si no te gusta tu vida. Es que dice, para la gente que no escucha bien a Gus, dice que una una teoría habla sobre que cuando uno nace, ve toda la vida que va a tener. Y, y que si no te gusta esa vida, ¿qué pasa? ¿La puedes cambiar o qué onda? O ya mejor no naces. Pues no, lo no sé. Ok. Ok. Bueno, o sea, esa, esa hipótesis, ¿quién la habrá propuesto? Porque está rara, ¿no? no ¿La he escuchado con otro investigador? No, yo creo que ese también era Nini. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> yo creo que la escuchaste nuevo, con... ¿Sí? Ajá, dime. Ay, perdón. Dime, yo dime, dime dime ya. Comenzar, porque ya está a 15 segundos de cumplirse sus 10 minutos de llamada. Ok. ¿Tú qué piensas que pasa, o ¿Por qué pasa esto? Que es así como que muy extraño. Ah, los sueños premonitorios, porque yo creo que tenemos un sentido extra, que es el que podemos ver hacia el futuro, eh, de algo que va a suceder, pero hablar de que las cosas ya están trazadas, o de que algo va a suceder, pues estaríamos también metiéndonos ya a terrenos de otras dimensiones, de tiempo y espacio, de reencarnación, de... Eh, de efectos Mandela y demás cosas que tienen que ver con la sí. realidad común. Pasa que la realidad no... no o sea, Pensamos que, te, que estamos en una realidad muy conocida, pero en realidad estamos completamente en el desconocimiento. Y esas realidades extrañas o esas situaciones extrañas están ahí, pero no las hemos podido investigar todavía. Así que no sé si sea como una capacidad mental de poder ver el futuro o si nuestra vida ya estuvo trazada y simplemente la estamos viviendo o si eh, tengamos saltos cuánticos y de tiempo y demás en donde vivamos alguna vida y después retrocedamos y después estemos saltando, no y siendo un espíritu o siendo a lo mejor información, ¿no? Si esto lo pensamos sí. como un universo de, de Dios y del diablo y todo eso, hablaríamos de espíritu, religiosamente. Pero si lo vemos como computadoras, como, como algo tecnológico, pues nosotros, nuestra realidad sería precisa, precisamente como un videojuego y nosotros solamente parte del mismo. Ok. Muy bien. Sí, sí, sí, lo estoy pensando mucho pues ese es un tema interesante, luego lo vamos a platicar mi, sí, mi buen, este, ¿cómo es que te llamas? Agustín Agus, Agus oh, muy, muy bien Agus, pues te mandamos un abrazo que estés muy bien sí, gracias Osla. bye mi hermano, que estés bien y ya si llega la novia pues aprovechala, cuídala <risa> ay sí, fueron un se me hizo muy corto <risas> ¡Sale, bye. bye! Ahí está, Agus de los Oxlatosos. Dice Arles, la vida es una película como infinitas fotografías que se recorre dependiendo de nuestra decisión, de nuestras decisiones. Gracias a Vane, que se ha convertido en fan allá en YouNow. Bienvenida. Vane, estamos hablando de muchas cosas misteriosas, paranormales, desconocidas. Bueno, Oxlack, un abrazo, Nicolás. Gracias, Oxlack. ¿Dónde te puedo enviar un video que me sucedió? En un episodio de parálisis del sueño. Híjole, mi WhatsApp, mi WhatsApp, lo, se lo voy a, apúntalo. Busca dónde apuntar. Déjame mandar un saludito a Ramón García Hernández, que nos mandó 30 pesotes, Ramón. Dice Oxlack, mándale un saludo a mi esposa Irma Guzmán. Un abrazo para su esposa Irma Guzmán. Qué bueno que estén viendo el programa y mil gracias por el apoyo. Vamos a mostrar el número telefónico. Apúntale bien Dimas, por favor. Mira, le pusieron Dimas como, ¿sabes? como a los delincuentes que crucificaron con Jesús en, la, en este Via Crucis, Y cuando a Jesús lo crucifican, está junto a dos ladrones, Dimas y Gestas. Sí, se llama así, ¿no? Dimas y Gestas. Entonces, mi buen amigo Dimas, que está acá en TikTok, se llama así, le pusieron el nombre de un ladrón, del ladrón que murió junto con Cristo. Fíjate que a uno le dice, a uno, a uno Jesús le dice que lo va a salvar, ¿no? Fue el que se arrepintió, dice Dimas, Dimas fue el que se arrepintió y le Jesús le prometió que ese mismo día estarían caminando en el paraíso juntos. Imagínense qué, qué promesa. Y el otro, el gestas se quedó así de gestas Con la gente así de ¿Qué, qué están diciendo estos dos? Y ya no se lo llevan al paraíso ¡Qué mala onda! Estaba, estaba a punto de ser salvado El gestas Y por eso le pusieron Dimas a nuestro Buen amigo Dimas que está ahí El WhatsApp es Más 52, si no eres de México Ponle el signo más Más 52 722 647 2286 Otra vez, más 52, 722 647 2286 86 Espero que lo hayas apuntado, mi hermano. Si no, date una vuelta en Facebook o en YouTube. Está apareciendo el número en pantalla, ¿sale? Gracias, Ox. Oh, si pudieras tener un don, ¿cuál sería? Dice Pablo. Pablo... O Pablo Seans, o sea, Nico. Que si yo pudiera tener un don, ¿cuál sería? ¿Un don? ¿Un don o un, un poder de los X-Men? Porque, pues, un don... ¡Híjole! Pues yo creo que el de sanar personas. Me gustaría sanar personas como Dende. Así con le como Dende les hacía a las personas, como con pura energía, así... Así que pues ya no tendría que trabajar mucho. En realidad solamente abriría mi consultorio de eh, 12 del día a 4 de la tarde. Sí, 12 del día a de 4 de la tarde, de lunes a jueves. Y pues ya entraría uno por uno y yo nada más le haría como de Y ya los, los estaría curando shh, y ya caería dinero. Y a la gente que, que no tendría mucho dinero, pues acepto vacas, borregos guajolotes, gallinas, puercos. Y así, a todos sanándolos. Y ya, así ayudo a la gente, me ayudo a mí. Tengo tres días a la semana libres. Tengo tiempo libre en la mañana para ir al gimnasio y en la noche para ver películas o jugar videojuegos. Así que no estaría padre ese don, ya está. Facilísimo. ¿Para qué quiero el don de ver a los muertos? El don de la telequinesis, el don de, uh, de la piromancia, el don de la psíquico, no, nada de eso. Con que cure, ya me hago de un billete. Voy, curo aquí, curo en otros países y listo. Fácil ese, ese trabajo. Salgo de pobre, Oxlac, disculpa, pero estuvo Nicolás aquí. Nicolás, ¿qué? ¿Nicolás Maduro? No está en Yunau. Nicolás está en Yunao. Todo serás el blanco de varias farmacéuticas. Listo, serás el blanco de varias farmacéuticas. Saludos, Oxlac, ¿qué sabes del fantasma de Octavio Caña? Joaquín Grago es falso. El fantasma de Octavio Caña es falso. Octavio Caña ni siquiera murió en ese lugar. Ahí se accidentó, pero ahí no murió. Murió en el hospital, así que no sé por qué se aparecería ahí el fantasma si ahí no perdió la vida el buen Octavio Caña. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, hola? Ah, muy bien, buenas noches, Janina. Habla un poquito más fuerte para que te escuchemos. A ver, ¿ahora me escuchas? Pues no, pero dime, ¿qué pasa, ver, Janina? ¿Cómo estás? Bien, no, ¿me escucha bien ahí? Ahí, perfecto, Yanina. ¿Desde dónde nos hablas? Desde Rosario, ¿verdad? Eh, no, ahora estoy, acuérdate, en un pueblo cerca. <risa> Desde, uy, es que no me acuerdo nunca de ese pueblo. Bombal. ¿Cómo? De Bombal, Bombal. No, pues no de me... Larga, o. De Larga, O, M, de Larga, A, L. B larga, B, B larga, O M, B larga, A L. Ok, ok, dejémoslo, dejémoslo así. Dejémoslo así, Janina, ¿cómo estás? Platícame, ¿cómo estás? Buenas noches, qué milagro. Nah, bien, bien, ¿cómo estás? Yo llamé para saludarte porque ya se te extrañaba un montón. Ah, Janina, mira que sobreviví a los maleficios a los maleficios malditos, y <ríe> sigo vivo. <ríe> Digo, ya desapareció, lo perdimos. Nada de eso, Yanina, estoy de regreso. Como el ave fénix, regresaré ¿Sí? desde las cenizas. Mejor así. Mira, te, te, te preguntan, eh, si te don ¿cuál sería? Por favor, sacame la locura a mí. <ríe> ¿Sacarte la locura? Quisieras que ¿Te quitarán la locura, Janina. Sí, sí, es No, Yanina, tú estás muy bien, te escuchas bien. Me alegra escucharte. Yo sí, también. Eh, la verdad que da gusto que haya vuelto a YouNow. No comento, pero estoy viendo siempre. Estoy viendo siempre. Muy bien, Janina. ¿por qué en YouNow? Eh, para saludarte, para ver cómo ¿Por qué te sí. pusiste en YouNow gato con botas? Pero después cuando no dejaste de también que yo ya tenía ese nombre. Pero ¿por qué te pusiste? Que y es que yo tengo memoria muy cortita me muy cortita, Janina. No, por eso no yo que dice, soy Janina, porque yo ya sé que tengo olvidar. <risa> <risa> no, porque me gusta el personaje. ¿sí? Y porque quiero que piensen que soy hombre. No por qué. ¿Quieres que piensen que eres hombre? En el chat, porque te acosan los acosadores de, del chat? No, porque como a mí me gusta el desmadre, y si decís que soy mujer y que no, no bromean tanto, entonces con ese nombre piensan que soy hombre. Ajá, para echar desmadre. Por eso te pones el gato con botas. Ya, claro, porque me gusta el personaje. Muy bien, Janina, pues revelación muy. Eh... Interesante la que nos acabas de hacer no, no lo hubiera imaginado Yanina Y me alegra que nos hayas marcado Y me hayas saludado Igual ya todos saben que soy yo <risa> Ya Muy Todos saben que soy yo Y ah, hago bueno, de madre igual Bueno <risa> o sea, eh, Me alegra que estés bien Y siempre estoy ahí viéndote, Aunque no comente Muy bien Yanina pues te agradezco la llamada Y me dio mucho gusto Saludarte, un abrazote Hasta Belarga, ¿qué más? ¿Belarga o? Oh, A ah, Rosario Ah, Rosario, ok Hasta Rosario Porque sí, en realidad sí está. Así, ya está Ya está, Shanina, un abrazote Que estés muy bien Un beso, un fuerte beso Y abrazo hasta allá México Bombal, hasta Bombal Saludos muy bien, ah, sí Yo soy Rosarina Lo leí ahí en TikTok, alguien me, me sopló ahí Ah, está bien Pero yo soy de Rosario Ah, bueno, ya pues Entonces de Rosario, pues, de Rosario, Janina Saludos No, es que no me, me, no me inquieto como siempre Que está en Córdoba, ¿no? <risa> sí, cierto, ¿verdad? Sí, es cierto, Janina. Hoy sí me acordé, ¿viste? Janina, bueno, sí, sí, sí, sí. Janina, dime solamente cómo hace la llorona en Argentina. Eh, no. ¿Cómo grita la llorona en Argentina, Janina? Eh, acá, eh, mira, yo creo que como siga la cosa así, va a salir la llorona, pero bueno. Estoy la garganta, un chico alergia. Ándale, Janina, ándale, que ya lee Roxana. Dime cómo grita la llorona en Argentina. No. Voy a ver, para, porque estoy miedo. Con... Estoy miedo con el pecho. Eh, ¿Cómo eres? Dale, dale, dale. Aunque no te parezca, tengo vergüenza. Dale, eh... Janina, nadie te ve. No, pero me escuchas. No, nadie te escucha. Tú, dale, ah, como. A ver. <ríe> ya, ah, ya, ya no fumes, Janina, <ríe> Ya no fumes, por favor. <ríe> por favor. Era, ay, mis pibes, acuérdate. Ay, mis pibes. A ver, hazle. Pero acá no, yo, no hace así. Sí, dice así. En Argentina dice, ay, mis pibes. Esta es otra llorona, sé que no sé más. Bueno, Janina, te mandamos un abrazote. Que estés bien, gracias por llamarnos. Y ya no fumes mucho. No, no, es que esta temporada que ya estamos en primavera y ya llegando el verano, la alergia me ataca. full. estoy terrible. No. Bueno, nada, tenemos un beso para todo lo del chat de donde estás transmitiendo, en especial a lo del YouNow. Dale, Janina, un abrazote. Gracias por los saludos. Uh -huh. Que estés bien. Ya, igualmente. Bye. Felices fiestas, por si no te llamo eh, de vuelta. Órale, si no, por, si no, por si no llamamos. Felices fiestas, Janina. Yes, igualmente. Un beso. Bye. Ahí estaba Shanina que nos habla desde Rosario, Argentina. Y Misael Espinosa se volvió miembro de YouTube. Gracias, mi hermano Misael Espinosa, un abrazote. Qué buena onda. Gracias por apoyar el, el canal. Gracias por los superchats, gente. Tenemos otra llamada. Gracias por los superchats. Y quiero agradecerle a Josguio Rodríguez. A ah, Josgio Rodríguez. Josgio Rodríguez 17 mil. Likes, ¿qué onda, Josgio Rodríguez? Salió con todo, gracias por apoyarme en el YouNow, mi hermano Yarlu23 también, gracias Josgio Jos Jos Jos Rodríguez, Josgio, ¿por qué Josgio, Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Te habla Dimas. Ándale Dimas, ¿cómo estás? Si ¿Sí, sí apuntaste el número. Sí. Eh, te hablo de aquí, de España, Málaga De Málaga, muy bien ¿Qué hora es en sí. España? Eh, mira, te he enviado al WhatsApp dos vídeos Que pude grabar cuando estaba teniendo un episodio de Parálisis de Sueño Ok, ¿qué te sucedió ahí? ¿Tú, tú te grabaste a oh. ti mismo? Sí, el primero yo me grabé Ajá. Y cuando estuve teniendo la pesadilla no me podía mover ni levantar, estaba prendido el televisor. Y me levanté y, y lo primero que fui fue coger el móvil y había una voz extraña en la tele Y empecé a grabar. Oh, ¿Y grabaste la voz extraña? Sí. Y se, se paró la televisión. Estaba viendo Amazon Prime. Y se paró totalmente la televisión cuando empezó a gritar. Y no, la verdad me dio miedo y lo apagué luego. Y después le escribí a mi hermano sí. para avisarle y decirle qué es lo que me había pasado. Y me dijo, pone el video de nuevo para ver si no es una falla del, de, la S, de la película. Okay. Y cuando lo volví a poner estaba funcionando normal. Ok, entonces aquí tengo el video. ¿Quieres que lo reproduzcamos de una vez? Que lo veamos. Sí, sí, sí, si quieres. Ok, lo, lo vamos a poner, eh, estamos en vivo, vamos a compartirlo, ahí en grande para que la sí. gente lo vea. Este primer video, tú estabas dormido, se prendió la tele, sí. te levantaste y grabaste. No, no se prendió la tele, estaba prendido, me dormí con la tele. Ok, ok, vamos a verlo. Creo que ese es el, el, el segundo video. El ah, este otro, es el otro. segundo video. Ok, entonces el segundo vamos a ver el primero, ¿verdad? Bueno. Oye. ¿Te despertaste cuando estaba ese sonido? Cuando estaba ese sonido de mi sueño y me levanté, y, y cuando me levanté, lo, lo primero que fue fue a coger el móvil y empecé a grabar. Y estaba la película de Harry Potter. Sí. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Tú detuviste de la tele o como se quedó paralizada? Sí, eh, si lo ves completo, empieza cuando van hacia la bota, empieza este y empieza a gritar, una voz fuerte empieza a gritar y se para se para por completo se para la película, se para la película ¿verdad? se quedó sí. así congelada la imagen sí, sí ¿qué hora era de la mañana o de la noche? era más o menos las 10 llegué del trabajo cansado me duché, cené y me eché a, a mirar la película, dormí y Empezó a pasar, ya lleva 10 años ya que me pasa esto de la parálisis. Ah, te empezó a, sentiste una parálisis del sueño, no te podías mover y estabas escuchando sí. el sonido. Sí. Y cuando te puedes, cuando te pudiste mover, eh, decidiste grabar el, el sonido y lo que estaba en la tele. Sí. Cuando, o sea, eh, mi cerebro está despierto, ¿sabes? Yo escucho lo que está reproduciendo la tele, escucho la, lo que está reproduciendo la tele y todo, solo que no me puedo mover. Y cuando, o sea, me levanto de verdad, cuando me levanto de verdad, sigue lo mismo, el mismo sonido y todo. Y ahí fue cuando empecé. En mi sueño estaba sonando esa voz y me asusté y, y me levanté y empecé a coger el móvil ok, esto ¿cuándo te sucedió? ¿perdón? ¿cuándo te sucedió? eso me sucedió a ver, ahora te lo digo estuve el abril del 28 del 2020 te voy a traer ¿y te pasó solamente una vez? ya son muchas veces es que no no puedo grabarlo o sea eh, digamos esto fue lo que me pasó algo excepcional no sé me estaba molestando ya hace mucho tiempo seguido seguido y tuve que ir al médico para que necesitara pastillas para dormir sí oye eh, entonces y pero todas las veces ha sucedido esto de la tele o solamente fue la única vez que te pasó con la tele fue la, la única vez que me pasó esto con la tele y pude grabar. Ok. ¿Qué, y pa las ¿Qué pasó? Y las otras veces, pues, hay una, no sé si es una entidad o qué sé, pero siento, me siento a veces pesado en la casa. Eh, no sé, la verdad. Ok. Eh, el, que cuando se quedó, como estamos viendo la imagen, se quedó congelaba la imagen y se se, cae, se silenció el audio ¿qué hiciste? ¿recambiaste de canal o para que se volviera a componer? Lo, ¿Lo, apagaste? Lo, lo, quise vol lo quise volver al menú no me funcionaba el mando y lo quise volver atrás y no, y lo apagué y, y ya corté el vídeo y ya, después ya lo volví a prender para volver a reproducir el mismo, el mismo segmento de la película Ok, otra vuelta. vamos a volver a escuchar este video para la gente que no lo escuchó, vamos a poner nuevamente, eh, si no también lo voy a, a poner en video porque está muy interesante tu caso y pues sí está de terror, ¿eh? el estar escuchando esto mientras estabas dormido y con una parálisis del sueño, sí. vamos a subir. Que, eh, yo veía a todos antes cuando empezó a hacer esto de la parálisis del sueño y quería enviárselo el video a él, pero no sabía dónde enviarlo. Y como vi tus vídeos y todo eso por YouTube, quería enviárselo, quería enviártelo a ti, pero no sabía cómo. Bueno, mira, afortunadamente ya, ya pudiste enviármelo. Estamos escuchándolo, le voy a subir. Bueno... Hombre, le voy a regresar otra vez porque es muy cortito este. Ahí fue cuando se paró, ¿verdad? Sí. Si sí, se escucha como que esta cosa grita. En la película ese, ese audio no es similar. No, en la película no. Dios. En, en, en el, normal, en el segmento normal, en el segundo vídeo que te está normal, todo normal. A ver, vamos a escuchar el segundo video. Gran, gran placer. Ok, eh, pues eh, de, voy a meter esto al editor, estos dos videos, voy a comparar los audios o el audio este que el primero lo voy a, a meter al editor y lo voy a hacer más rápido para ver si son los mismos diálogos o si no para para saber qué está diciendo. A lo mejor está diciendo algo pero como está en, en lento, eh, al hacerlo rápido se va a poder escuchar mejor el mensaje que está diciendo, eh, que estaba grabándose ahí, reproduciéndose en la tele, y ya vemos qué sucede, ¿te parece? Vale, vale, oja. Bueno, te agradezco, esto lo voy a guardar muy bien y lo voy a analizar, y antes estaré avisando, te agradezco. ¿Me sigues en TikTok entonces, verdad? Sí, en TikTok, y en YouTube Muy bien, pues ahí estamos, mi hermano, te agradezco tu historia. Y pues espero que si te sigue sucediendo eso de la parálisis del sueño, trata de, sí. de poner una, una, una botella de agua, un vaso de agua cerca de donde duermes. Bueno, Osla. Dale, pues, que estés bien. Saludos. Venga, saludos, Osla. Hasta luego. Bye. Para la gente que no, que no vio el video que no lo escuchó, que está en TikTok, que está en YouNow y que está en Instagram está interesante, la gente de Facebook y de YouTube pues al estar viendo sí, sí entendió mejor pero imagínense, él está dormido de pronto le empieza a dar el parálisis del, del sueño y comienza a escuchar esta voz como demoníaca y después de estar luchando y, se, y, darse, y poderse mover pues eh se escucha que es la televisión de donde sale el, el sonido y puede grabarlo. Está muy interesante. A lo mejor grabo el video y se lo subo mañana. Vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Oslag. Habla Juan Guerrero. Juan Guerrero, ¿desde dónde nos hablas? Estoy en el Estado de México. Saludos, Juan. Bienvenido. ¿Qué me quieres platicar? Gracias, gracias también. Un gran saludo, un gusto poder verte en tus directos otra vez. Sí, mira, ya estamos aquí nuevamente con Encuentro con lo Desconocido. Sí, ya, ya lo extrañaba, ya tiene más de un año que no no te veía así. Sí, ya regresé de la muerte. <risa> sí, de, de, de, no, también veía tus otros directos, pero ya no era muy, este, igual de Encuentro con lo Desconocido. Ah, sí, ya estamos de regreso, mi hermano. Pues cuéntame, ¿qué bueno. me quieres platicar? Pues mira, este es referente también a lo de las parálisis del sueño. Hace tiempo igual te ve llamado, contándote unas pequeñas historias de que era guardia de seguridad y que se me subieron muerto, ¿no? Sí. Entonces, pues me gustaría contarte otra, ¿no? Pues aprovechando que, que estábamos en este tema. Claro. En esta en esa ocasión, a mí se me subió el muerto tres ocasiones muy fuerte. Llegué a ver una silueta después de... Este, de despertarme de esa de ese parálisis, porque yo estoy acostumbrado, como cuando me sucede, me despierto. ¿Para qué? Pues para que no me sigan como que robando energía o haciéndome lo que me quieran hacer. Sí. Pues miren, como que yo ojalá una mala vibra porque a cualquier lado que yo iba, por yo retaba los espíritus a que se me subieran, eh, eh, como que se me subían más todavía, ¿no? ¿Por qué ret ¿Cómo los retabas? Ah, porque yo me sentía muy, este, como diríamos aquí en México, me sentía muy chingón, ¿no? porque no los podía quitar y no, no me hacía nada. Muy sacale punta. Ándale. Ándale. Entonces, ¿qué sucede? Que, este, pues ellos decían, yo supongo, ¿no? A ver si es cierto, y se me subían y eran cada vez más fuertes los, los episodios, ¿no? Sí. Llegó un punto el que no estaba en un sueño dentro de otro sueño. Al despertarme, me regresaban al segundo sueño y pues me costaba mucho trabajo quitármelos. Ok. Yo despertaba pues exhaustos, ¿no? Desde de, de el esfuerzo que yo hacía, tal vez mental o espiritual, no sé. Entonces, pasado ese tiempo, este, pasaron como dos, tres meses que no se me subía nada. Yo estaba en mi casa, estaba solo porque mi hermano trabajaba en otro estado, etcétera. Yo vivía con él y pues bueno... Sí, en ese entonces yo tenía una gatita que estaba enferma y pues yo me preocupaba mucho por ella. Yo estaba dormido sí. cuando me desperté. Bueno, en mi sueño yo me, me levantaba de la cama, iba este, a buscar agua y me preguntaba dónde estaba mi gatita, ¿no? Yo sí. iba cubierto con una hija porque tenía frío. Ok. Entonces digo, en voz alta ¿dónde está mi gata? Y escucho que me dicen, está contigo. Y pues de, debajo de la cobija, porque era larga que yo llevaba, y ya su cola. Ajá. Recapitulo. Que mi gatita ya había muerto. Y yo así de, es, esto no es normal. Yo estoy en un sueño. Se me subió muerto. Entonces reacciono luego, luego. Sí. Y me quiero despertar. Como que trato de regresar a la realidad de mi mente para yo poder mover mi cuerpo. Entonces... Eh, esa cola que yo había visto de gato debajo de la manta, me di cuenta que no, no era este, pues un gato, era un espíritu malvado. Que iba contigo, que estaba abajo de la manta de que llevabas. Exactamente. Sí. Entonces, yo este, es un poco difuso el sueño porque ya pasó mucho tiempo y no lo había contado a muchas personas, pero pues yo me quité la manta y traía una entidad. Extraña, este, desarmada, colgando como de mis hombros, este, pues en la espalda. Ok, pues, ¿eso lo veías en estaba, el sueño? Yo alcanzaba a ver desde mi, mi cabeza hacia mis hombros, sí. y estaba en los, las manos huesuras, okay. con este, piel muy oscura, súper sí. delgada. Entonces estaba está burlando de mí pues yo hago este como que un esfuerzo para quitármelo y no podía, ya no era el intento de despertarme, sino de quitármelo de encima. Sí. En un intento desesperado, dentro del sueño, pues yo le agarré una mano, se la jalé y se la quise por hacer. ¿Para qué? Para como que se diera y yo poder lanzarlo. Ok. Querías golpear al, al, al espíritu. Sobre todo quitarme lo de encima, ¿no? No era tanto agresión, sino pues el esfuerzo por. Por quitármelo. De... Entonces. Pues yo, este. Por más esfuerzo que así, no lo podíamos ver. Solo le levanté un poco el brazo, pero no me no lo podía quitar. Entonces me dice. No vas a poder hacer nada. De... Ya eres mío. Entonces. Dice. Te propongo un trato. Sí yo voy a meterme en tu cuerpo durante la noche y en el día tú vas a libre. ¿Eso de dijo? Otra manera, ¿Eso te dijo? Y en el... dice... Entonces, este, yo me quedo así, rayos, ¿qué hago? No? Esto ya es un trato, ya no es algo como que yo esté decidiendo, sino que él me está dando las opciones. Sí. Entonces, yo le pongo la condición. ¿De acuerdo? No? Pero en el día... Tú no vas a estar dentro de mi cuerpo. Vas a estar en este objeto. En mi sueño había un connotación de madera. Sí. Yo lo agarraba de comienzo y lo ponía enfrente de mí. Vas a estar dentro de este objeto. Si tú estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo en mi mente ya he hecho el plan de, en, el, en el momento en el que él se metiera en ese objeto, lo iba a quemar. Okay. Entonces, ya no me respondió. Y empecé a sentir un gruñido muy, muy fuerte, impresionante. Y pues yo estaba pues súper asustado, ¿no? Sin embargo, eh, tampoco me acobardaba y le dije, tienes tres segundos. Uno, dos, su gruñido súper fuerte, tres, me desperté. Me desperté en ese momento sudando frío. Este, aparte a pesar de que hacía mucho frío en ese, en ese entonces, yo estaba sudando frío. Me levanté de la cama, encendí la luz y empecé a revisar el lugar, ¿no? el cuarto. La verdad, no recuerdo si encontré algo extraño. Sin embargo, en ese momento, o esa, este, en esa situación, me sí. súper alarmado. Pues pasó este, un día, los dos días llegó mi hermano, y contó lo sucedido, y dice, oye, pues, con, el, con el fuerte, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué te ha pasado después? Bueno, pues la verdad es que ya nada, no voy a saber de existir. Por lo que yo sé, dentro de mi sueño, como no se cerró el pacto, pues ya, este, ya no se hizo nada. Pues es ahí donde termina mi, mi anécdota referente a esto. tal vez es un poco descriptivo, pero no sé, tengo esa facilidad de hacer lo que quieren los sueños. Entonces, este, ¿qué es eso que se escucha? Mira, lo siento es que tengo mis este, manos libres. Ah, pues es que se escucha muy, muy raro, se escucha. <risa> lo siento. <risa> Oye, este terrible, era como un demonio lo que te estaba diciendo que intercambiara o bueno, que se podría meter en tu cuerpo en las noches, ¿no? O sea, estaba de terror eso Sí, güey yo estaba este pues también muy, muy preocupado porque sabía que, que era pues un demonio Sí pues igual, gracias a Dios, gracias a, al esfuerzo que hice, pues no pasó nada más. Ya no volví a saber de esa entidad. Después de eso, pues se calmaron mucho los, los episodios que tenía yo de parálisis de sueño. Después de eso, afortunadamente, porque si no, este como demonio, eh, ya se iba a querer apoderar de tu cuerpo. Tal vez, pensaba la verdad es que no había sentido precuelas y tampoco sentí este, secuelas. Tal vez fue un solo episodio, un solo intento y por eso no pudo hacer nada. Pero no sabría asegurar nada. Y también Lo importante, no, no pasó nada malo. Y también de, de miedo que empezó a gruñir, ¿no? Oh sí, fue muy feo. No es como en las películas. ¿eh? Es como no sé algo que sientes dentro de las cabezas la cabeza perdón. algo que sientes dentro de la cabeza sí. el gruñido Exacto. ok bueno y eso ya te dejó de pasar sí sí de hecho ya ha sido este muy pocas ocasiones nada este relevante que se me sube el muerto y pues me despierto y ya no pasa nada ok mi hermano pues fue fuerte y feo lo que te estaba sucediendo yo creo que si me hubiera pasado tendría miedo de, de dormir al siguiente día porque qué tal si nuevamente sufría lo mismo Sí, de hecho este ya estaba con el mismo pendiente pero como te mencionaba eh, gracias a Dios no volvió a suceder nada, nada feo Dice aquí la, la gente que cómo lograste que ya no te pasara otra vez Pues no sé si fue que que Dios me dio dentro de mi sueño, pero en ese momento, como, como este demonio, esta, este fantasma, me estaba ofreciendo un trato, uh -huh. yo le puse una condición donde le ponía una debilidad. Como no le gustó, sí. ya dejó de intentarlo. Bueno, pero quién sabe, eh, quién sabe por qué dejó de intentar este demonio eso. Bueno, mi hermano, te mandamos un abrazote. Gracias por llamarnos y contarnos esta historia. Qué bueno que afortunadamente no te sigue pasando, porque si no, ya estuvieras poseído. Quizá, ¿eh? a lo mejor sí. A lo mejor sí, sí puede no, pasar. No podría dormir bien. Pues mira, fíjate, o sea, no de poseído, de como comúnmente pensamos un poseído, sino de que a lo mejor ese espíritu sí se te podía meter o algo, y que te bajaran las energías y que te sintieras cansado o enfermo sí, sí, también podría suceder eso pues igual este, me dio gusto eh, contar mi historia espero que les haya gustado igual que les haya interesado <risa> igual les puede dar alguna idea si les sucede también a, a ustedes muy bien mi hermano pues que estés muy bien un abrazote, gracias por la llamada claro, pues claro que tengan buena noche todos un gusto y que les vaya muy bien Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está esta historia también. Tenemos un mensajito que nos acaba de llegar. Saludos, hermano Oxlack, dice Blasterix, un abrazo. Dice, muy interesante lo que contó el lince cómic. Gracias a Chisra. Eh, vamos a ver este mensajito que, que nos llegó. Dice Brenda. Brenda nos ha mandado unos videos. Dice la nueva tierra que Dolores Canón predijo, según la tierra cambiará la dimensión T5 este diciembre 21, yo no sabía. Vamos a esperamos que no tenga música. Vamos a ver de qué trata este video que nos envió ok ok es una chica que está mostrando su, su brazo extendido y se alcanza a ver el se alcanza a ver la parte de atrás es decir como si estuviera transparente ella como si se empezara a desvanecer y menciona aquí eh, brenda dice eh, la nueva tierra que Dolores Cannon predijo Según la tierra cambiará la dimensión D5 este diciembre 21 Yo no sabía Vamos a ver el siguiente video porque son, son dos videos Nuevamente está esta muchacha okay, so está um, yeah. Estaba mostrando eh, Que no era una pantalla verde la gente de youtube y de facebook si sí lo está viendo lo, lo voy a poner más grande porque si no no lo ven ahí está vamos a repetir los dos para que los vean está mostrando que su que su cuerpo se está haciendo transparente ¿Qué? y que se alcanza a ver la, la puerta de atrás y después dice que va a mostrar la, la puerta que para que vean mm -hmm. que no hay ninguna pantalla verde. Y luego hay otro video. ok No, true, earth earth? Es fácil eh, hacer esto si, si la sudadera que trae es, es color verde. Si es color verde, con eso pudo hacer el efecto eh, eh, muy fácil. Entonces no habría nada de, de, de dificultad ahí. Se graba dos veces. Una graba el, el propio cuarto, eh, pone la cámara pone el teléfono, graba el cuarto sin ella y después graba el cuarto con ella y con sudadera verde y facilísimo se puede hacer ese efecto. Así que no es difícil. Yo no tengo una sudadera verde, pero estaría bien que pudiera tratar de hacer ese mismo efecto y poder mostrarles cómo lo hizo. Una sudadera verde. Voy a tratar de conseguir una sudadera verde a ver si lo logro. Yo, yo creo que sí lo podría lograr. Eh, yo creo que esto es solamente un filtro. Y no, no es que estemos entrando a la dimensión D5. Y que nos estemos que... Nos estemos desapareciendo o algo así. No sé. Esto está interesante. Me gustó lo que... Brenda está escribiendo todavía. Me gustó el video como para poder... Eh, hacer un video sobre esto. Pensé lo mismo. Dice, jajaja. Ja, ja, ja. Muy bien, Brenda. Muy bien. Gracias por... ...por lo que nos mandaste Brenda... ...y vamos a ver otro número... ...dice... ...buenas noches Oxlack. ...soy William Contreras... ...soy de Veracruz... ...actualmente vivo en el fraccionamiento... ...en donde suceden cosas paranormales... ...hace cinco años compré mi casa... ...en el fraccionamiento Privanzas... ...al principio todo era tranquilidad... ...ya que había pocos habitantes en la zona... ...pasando el año empezaron a suceder muchas cosas... ...la gente decía que jugaban niños... ...a altas horas de la noche y que cuando salía no había nada, lamentos y una mujer que se aparece cerca de un camino en donde transitan los trailers. He visto sombras afuera de mi casa, incluso se han escuchado ruidos en la azotea. Hace tres meses una vecina nos marcó altas horas diciendo que había un monstruo. Le seré sincero, no creí en ella, pero cuando escuché el audio me quedé sorprendido. No sé qué sea, sería una wild chupacabras o incluso un skinwalker aunque estos creo se encuentran en el norte. ¿Qué opinas? Y nos manda el audio, el audio para analizar sobre ese preciso, ese monstruo que la vecina escuchó en el fraccionamiento. Quiero mandarle un saludo a expedicionario del desierto Urbex, que nos está viendo. Me parece que desde Argentina, ¿verdad? Expedicionario del desierto se acaba de convertir en miembro del canal. Gracias, Expedicionario del desierto. Gracias por apoyar estas transmisiones, mi hermano. Ahí está apoyando con cien, ser miembro, vamos a escuchar el audio de esta persona, un monstruo que la, que la vecina grabó, vamos a escucharlo, ok, a ver, vamos a escucharlo nuevamente, Ok, suena raro, ¿no? O, o Roberto Delgado, que dice, ¡Oh, qué pasó, Roberto Delgado! Un abrazo allá en Instagram. Gracias al Desconectado, que también está aquí mi hermano el Desconectado. Buenas noches a todos. Mi buen amigo Leo, que nos ve desde Colombia. Un abrazote, mi hermanazo Leo. Lo quiero muchísimo. Gracias, Leo, por estar siempre en las buenas y en las malas. Siempre Leo ha estado ahí conmigo en las buenas y en las malas desde Colombia. Un abrazote, mi hermano. Uh -huh. Beatriz G., un abracito también a, a, a Nati Nataba, a Anita Nava, digo, Anita Nava, un abrazo. Y también a Yosimar 1214, a Sweetie Kitty, Yash, un abrazo también. Eh, Matraliza, ayuda, yo vas a quitar lo que sea de encima, dice Ángelo Gueda en TikTok. ¿Ustedes creen que pudiera ser un gato esto? No, no creo que sea un gato. Los gatos no hacen así un tipo de ave. Lo, lo raro es que solamente son muy poquitos segundos del audio. Acabo de leer un mensaje que me ha impactado. Esto ya no me gustó. Eh, lo voy a leer ahorita. Vamos a acabar con este y voy al, al mensaje este que acaba de llegar y que no me gustó. Bueno, no, no sabemos qué pudiera ser. Se escucha como un rugido... Vamos a escucharlo nuevamente. Y es de Veracruz, dice que nuestro amigo es de Veracruz. ¿Un mono podría ser un mono? ¿Cree que un mono pudiera hacer el sonido? Quizá un mono en brama o algo Un animal como Como embrama, algo así Pudiera ser que, que sonara de esa forma Está interesante Si alguien que sepa de más de animales eh, Me gustan los programas de Fauna Y no parece eso, dice Cody Palmer Si alguien es, eh, se le hace Se le hace familiar El sonido, pues que nos escriba Un oso, dice Guadalupe Peje Suena un oso, pero en Veracruz no hay osos. No hay, no hay osos, Guadalupe PG. Un abrazo. Gracias por ese obsequio. Gracias, mi hermano, por esos obsequios ahí en TikTok. Qué buena onda toda la gente que me está viendo en TikTok y que me apoya con, esos, con esos regalitos. Y en Yunao también por los regalos. A Jogios Rodríguez. Jogios Rodríguez, un abrazo, mi hermano. Mil gracias. 17 mil likes. ¿Dónde Ay. está Jogios Rodríguez? Y Arlu, que me está apoyando esta noche, sí tiene razón, Robert, estamos muy lejos. Muy bien. Vamos a... a voy a leer este mensaje. No hubiera muy querido bien. leer esto, pero... A ver, vamos a leerlo. Eh... Awich manda una foto con, que está conmigo. Y después dice, recuerda, no lo olvides...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 A, a, a Witz, tranquilo, a Witz, no pasa nada al fin es octubre puede ser del año 2035, 2049 o 2056 o sea, puede ser cualquier año, todos vamos para allá, a Witz, nadie nadie se salva de la muerte, pero no andes pensando cosas que sea que te va a pasar pronto ni nada, Witz, tú tranquilo, relájate no escuches, no hagas caso a esas voces ya te dije si si Tienes algún problema con eh, ansiedad, depresión o algún otro tipo y estás con el médico, con el psiquiatra, como yo lo estoy, como yo lo estoy, eh, tómate el medicamento, dile qué te sucede, si no estás yendo al psiquiatra, acude por favor, que, que te ayuden con medicamento, a mí me ayudan, eh, ayer no me tomé mis gotitas y vieras que la pasé muy mal, entonces... Todos esos medicamentos nos ayudan bastante a controlar la mente. Y yo te recomiendo eso, Agüits, en buena onda. No estés escuchando voces ni pienses que te va a pasar algo malo. Tranquilo, Agüits. Vamos a este... dice Envíe super chat y no salió. Mira, por favor, el video de Sarita Montiel de Alaniso. Mira, por favor, el video de Sarita Montiel de Alaniso. Te envío un superchat y no los lees No no me sale mi hermano ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? A ver cuál es el video de Sarita Montiel De Alaniso, mándame un link o algo Para saber cuál es, por favor Y también ponme ahí tu nombre Porque no, no sé No sé cuál eres Y los superchats Sí los leo todos, aparecen todos los superchats Pero el tuyo no No sé qué cuál seas, o si sí lo leí O no lo leí, o no fue este día en mi casa se escuchan cosas bien raras en estos días. Voy a dejar mi teléfono grabando y te lo enviaré. Hay una aplicación. Si en su casa, si mientras en la noche duermen, sienten que pueden eh, suceder cosas o escucharse ruidos, o si creen que donde donde viven o donde se van a quedar a dormir es, hay algo paranormal, hay una aplicación que pueden descargar en su teléfono que... Eh, que se va a poner a grabar si escucha un sonido entonces si ustedes dejan ahí el teléfono al lado de ustedes el teléfono se va a aprender y va a empezar a grabar el audio cuando escuche un sonido así que hágalo y después escuchan a la mañana siguiente se levantan y escuchan cuántas grabaciones tienen y pueden escuchar pues, obviamente cuántas cosas se grabaron durante la noche todos los sonidos porque el micrófono se vuelve muy sensible y todos los ruidos, todos los sonidos que estén durante la noche, los va a captar. Eh, está interesante ese, esas, esa aplicación. Es, es para dormir, no es, no es para captar fantasmas, ni mucho menos. Esa aplicación es para la gente que, que habla dormida, por ejemplo. Y que quiere saber qué es lo que dice cuando está dormida. Para eso busquen esa aplicación. No me acuerdo cómo se llama Night No Sé Qué. Está en inglés. Gracias, eh, Steffi, Baby Bat. Te quiero mucho, Oxlack, dice. Gracias, Steffi. Qué buena onda. Un abrazote allá en Instagram. Hola, los extraterrestres si existen, deben de existir. Sí. Nosotros mismos somos extraterrestres. Somos polvo de estrellas, decía Carl Sagan. Eh, Patty, yo no dejo. Yo no lo dejo. Ya que sé que si hay algo en mi casa, tengo foto donde se ve la Santa Muerte. Dice Patti. mándanos la foto, Patti. Eh, dice Anita Nava, que no se sugestione Awitz, por favor. Gracias, ahí apoyo para Awitz. Voy a leer los mensajitos. Eh, es un perro en brama, están hablando sobre el, el, el sonido de hace rato. <coughs> Dice, ya chequeé los próximos dos, dos años y no cae jueves, así que falta, dice Margarita Acosta. No te manches, Margarita. Bueno, ya le están ayudando, ya lo están ayudando a Awit, dice, 16 de octubre, jueves, y dice Margarita que ya checó en el calendario y que al menos los dos años siguientes no caen jueves, el 16 de octubre, así que no se preocupe, Awit. Dice Faye Salazar, toda la noche me va a grabar, soy bien pedorro. Jaja, puros sonidos raros del interior de mi cuerpo, dice Jorge García. ¿Será, eh, qué neta, nombre de la aplicación? No sé cómo sería, no me acuerdo, pero no es difícil encontrarla. Nike, no sé qué. Póngale aplicación para grabar sonidos de, de, de, mientras uno duerme. Aplicación para grabar sonidos mientras uno duerme. Y entonces ahí pueden grabarse. Las personas que hablan por la noche. Así busquen la aplicación para grabar sonidos cuando uno duerme o algo así. De aquí a dos años puede cambiar la situación a Wits. Sí, no te preocupes a Wits. No pasa nada, Wits. Tranquilo, no pasa nada. Vamos a ver aquí. Buenas noches, Sock. Espero se encuentren todos muy bien. Te quiero preguntar qué opinas de los llamados ROTS. A veces entro a las transmisiones del Popocatépetl en vivo y de repente se pueden observar. Te dejo este feo video que grabé de la tableta. Gracias a nuestra amiga que nos mandó un video del Popocatépetl y digo eh, y que queremos y que grabó unos rots y que qué opino de los rots. Los rots se descubrieron, solamente son insectos que hacen un, un, un efecto porque las cámaras no graban a la velocidad que, que va el insecto, que pasa el insecto, graban a menos cuadros por segundo. Entonces, al grabar menos cuadros por segundo, el insecto parece que se hace alargado. Y a eso le llamaban rots. Eh, en los noventas se creyó que era un animal invisible y que las cámaras de visión nocturna podían Grabar a estos animales invisibles, los rots Por un tiempo, quizá por cinco años Los rots fueron muy populares Hasta que se demostró precisamente que eran los cuadros por segundo Los que hacían el efecto Y eran solamente insectos Ahora eh, ya actualmente no se habla mucho de los rots Pero qué bueno que nuestra amiga nos mandó esta evidencia Y vamos a verla, vamos a verla Y ahorita contestamos las llamadas Vamos a ver estos videos de los supuestos rots es bueno recordar aquellos viejos tiempos. Vamos a verlo. Ahí está la pantalla, está el Popocatépetl y ahí pasa, vean cómo pasan estos como gusanos alargados volando. Efectivamente esos son los llamados rots. Vamos a ver otro video. Aquí tenemos una fotografía precisamente de este insecto que pasó. Aquí tenemos otra imagen, vamos a verla. Es otro video. Ella la grabó, ahí está, ahí está el rod pasando. Se ve muy interesante, cualquier persona que no sepa qué es eso, se sorprendería. Vean, vean cómo hay dos rods en pantalla, ahí se están viendo los rods. Pero son insectos solamente, ahí nuevamente vemos al rod en tamaño grande y no, no es nada eh, paranormal ni criptozoológico, solo es un efecto de la cámara que no capta los suficientes cuadros por segundo de la velocidad de los insectos. Eh, ¿Alguien me estaba llamando por teléfono? vuélvame a llamar. Estaba ocupadito, pero ya me desocupé. Llámeme la persona que me estaba marcando, por favor. Karina Baranotini, no. Karina Barotini, la Bruja Azul, dice, hola, ¿cómo estás, Brujita Azul? Bienvenida, no puedo pasar esa premonición. Eh, es al es el año 2025, sí tiene un jueves octubre. Ahí está, hasta el 2025. ¿Cuándo el próximo video? Todos los días subo nuevo video. Todos los días subo nuevo video. Toda la gente que esté viendo mi canal no manda... Este, alertas de que subí nuevo video ni nada, ni mi canal ni mi Instagram, ni mi Facebook ni mi TikTok, ninguno de mis redes sociales manda ya eh, mensaje de que subí nuevo contenido y en todas mis redes sociales diario subo contenido, así que si van a Facebook, a YouTube, a Instagram, a TikTok o a Twitter estará habrá contenido todos los días subo por favor dense una vuelta cuando estén por ahí, se acuerden Ay, oh, vamos a ver qué subió Slack ya habré subido un short, ya habré subido un reel ya habré subido una fotografía una publicación, etcétera porque ya no me apoyan las redes sociales a mí, solamente ustedes Buenas ¿Sí? noches, ¿Sí? ¿quién habla? Bueno, bueno, bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Bueno Hola, hola, ¿quién habla? Adrián, Adrián, acá de Tampico, Tomolipas. ¿Qué pasó, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí, este, tu, tu amigo y, pues, ahí, eh, estaba checando lo, lo que te había mandado a hoy, Ajá. ¿no? Sí. De, de, de, de que te había mandado que, que hay una, el jueves 16 de octubre, iba Puede morir. Ajá. Y este voy a mandar otro mensaje este, que de este año. O sea, pues ya pasó ese esa fecha y tampoco, Pues. Ya pasó la fecha. Luis? Y nosotros que vienen a... Sí, como que. que este. La voz dice, como que ha venido un poquito desfasado el tiempo. Sí, bájale la, la transmisión para que no te. Bueno. No te molesta el eco. Uh, uh, sí, este. Bueno, Por lo que te llamaba, uh, Es sobre una historia que me contó uh, un. Un conductor de, de la aplicación Didi. Un conductor de pues la aplicación de, Didi. Venimos, este. Ajá, este, uh, eh, venimos de esto pasa a la casa donde actualmente yo, yo sí yo es en Ciudad Madera y vimos una tenía luz, una luz que, que, que pasó en el cielo y me dice, mira la vista y le digo así yo la primera vez que veo una luz así como eh, como si fuera un cometa pero en color verde Como lo realidad los cometas son um, rojos, ¿no? o, o estaría, son como rojo y yo y esa luz es, eh, es eh, Ah, similar a verde. Pero si fuera por una. un cometa, un puente. La caída es. Eh, hacia. o sea, horizontal, ¿no? O sea, y este iba de. de por si era así, de, de norte a, a oeste. Boom. Por si era así, ya ves que aquí en la ciudad madera te. Se dice que tiene mucho una base de ALE, de, de omnis. Entonces, nosotros eh, pues, pues, este, eh, platicando, ¿eh? yo soy del de sector de, del Ejército, y, y cuando yo pues, me mandaba en el campamento hace un mes a la sierra y cosas así, sí. este, andábamos ahí por el de, de del pico de Elisaba, sí aquí en Veracruz. Pero sí, sí, sí, he escuchado eso, ¿verdad? Yo, pues, es una de las montañas más, más grandes que tiene México. Más grande que, que, que, que el Nevado del Toluca. Sí. Pero sí, ¿qué pasó? Dice, pues, bueno, mire, estábamos ahí. Estábamos en un rondín de entre cuatro soldados, ¿verdad? Estaba el campamento, eh, a fallas del, del Pico de Orizaba. Y andábamos bien, y, y cuando de repente vimos "Qué pasó, dice, pero esto es un platillo, dice, no, no es... No es la, la típica nave que te, que te ponen en los cines. Y, y así aún... Un... Y, y te lo puedo asegurar eso porque yo, yo, yo lo vi, yo estaba eh, viendo aproximadamente pues, unos 800 metros que estábamos dentro las eh, asfalto de ahí, de, de, del Todo de Isaba. Sí. En la montaña. Y cuando uno de los compañeros quiso tratar de sacar eh, su celular para tomarle fotos o, o videos, o sea, quiso... Saber, Hizo un movimiento de menos de un segundo y, y se fue hacia la órbita. Y le digo, pero, como que si los tripulantes de la nave? Sabían que nosotros íbamos a grabarlos, los íbamos a tomar, y en ese momento el, la nave es disparada hacia, hacia el espacio. Y, si, y he visto varias cosas, bueno, que... que por, por la corta distancia que yo viajaba, este, pues ya no, ya no seguimos este, platicando eso, pero tío, aquí en, en, en, en ciudad de Madero, para ver esos, esos tres tipos de, de, de luchas, de okay. color verde, y que cae casi más o menos a, a lo, a, en la playa de, de Madero, entonces este, pues, ese quedó asombrado, y luego me para rematar, pues me cuenta la historia eh, que él cuando él era era soldado ok ok Entonces, eh, este, eh, pero viste, este ahí. es como lo que viste fue como una nave que entró y salió de, de la tierra, ¿no? solamente llegó a cierta capa de la atmósfera y volvió a salir impulsado hacia hacia el espacio eh lo que él me comenta, bueno, nosotros lo que vimos con una luz que tras, eh, que entraba del espacio hacia Rumbala, te puedo decir que por Rumbala Playa, ¿no? Sí. A, a, a, viajando de, de, de norte a, a, a, a oeste, ¿no? Y entonces, en forma diagonal, eh, ahí eh, me dice, hoy sí viste la luz y, sí, sí, sí, se va a coger. Entonces, eh, ya me empecé a, a platicar esto, ¿verdad? ¿eh? Cuando él estaba en servicio en el, en el ejército, sí. él vio un platillo volador. Ah, ok. Y, así que apenas se va a sacar la cámara cuando el celular ¿verdad? Para tomarle foto y la de volada. Este. ¿Se, se fue a dar espacio. Eso es lo, lo, que, lo que él comentó. Ah. Y, o sea, eso, eso fue lo que él, que él, él comenta. Y este. pues muchas historias de ser, sea, eh, los, los, los soldados o los marinos, ¿no? Una historia rápida que, como que con un amigo, aunque tenía como 19 años, su papá es este, capitán de un, un barco pesquero, de sí. camaronera aquí en, en Tampico, Tamo, ¿sí? Sí. y salen al Tamar, y eh, me dice una vez, pero sí, son los tres pues en seis meses hice cuarenta, y si yo con mi peso se eh, anda a mal, pero te voy a contar una historia: crecen las terenas, y eh, pues yo le digo, pues sí, no, pues puede que existan. ¿eh? Y me contaba la historia mía, otro amigo de mi infancia, y este, es, es, este pues ni si existen. Eh, ya cuando estamos yo, yo eh, en el alta mar, lo que quiero hacer es que eh, escuches, que lo que veas si estás adentro del camarote ya no te hagas okay. hay una que ustedes escuchando que está cantando y no pues, sabe del, del, del camarote y este pues sea, pues, sí que usted pues, uno dice pues, se atrapa un puro, puro pedo de eso de que, que existen así. y pues el papá también ¿no? le dijo pues no pues, te vayas a salir y que ya para digamos, el internet, como la cuarta, quinta le tocó a él este hacer guardia con otro señor sí. y ya dicen que ya eran como las tres de la mañana cuando empezaron a escuchar que una mujer cantaba sí, o sea, le, le dicen o sea, me estaba cagando de miedo estamos en, en, en la nada ¿no? o sea, estamos ahora. se va a escuchar a una persona, una mujer que esté cantando en eh, la en el mar, o sea, y cerca de nosotros donde decía, este esta, ¿sabes qué? otro o lo que hicimos fue fuimos de de la de la metimos al cuarto de donde está el, el centro de mando donde está el este el ah, ¿cómo se dice? ¿Con, con, con el, el, el, el barco, sí, el camarote y seguimos quedamos, hasta que amaneció hasta el camarote, sí. pues o sea, donde, donde está el capitán, entonces, a da cuenta que dice que él, ya vieron que estaba amaneciendo, que amaneció como a las 5 o 40 de la mañana, y salió, y ya fue cuando le preguntó al papá, ¿Qué que te estoy diciendo, ¿no? o sea, mucha gente piensa que eh, son mitologías, son cuentos, son historias eh, de, de pescadores, pero... Que sí, ¿verdad? ¿eh? Que, es que escuchó Que escuchaba ¿Qué? a las sirenas. Que, que, escucho, que, que, que, que sí cantaba las sirenas. Pues él dice que las cosas son sirenas, ¿no? Pero quién sabe claramente qué es lo que desea. Porque también, no sé si has escuchado tu historia, que los cocodrilos eh, tienen que ser un... Lo eh, vemos llorando ahí en, en el vino, en el vino. Sí, es que puede haber... Entonces que... dice que la gente se acerca y pues... Sí, puede haber sido el sonido de. No te puede ser animales de. Sonidos de animales, pero pues obviamente, pues al no reconocerlo y estando en, en alta mar solos en la oscuridad y escuchar esos sonidos, pues seguro que sí da miedo, seguro que sí te encierras. Sí, claro. Pues, este, pues que, que tú el corazón de. Yo no estaba acá, nada de eso porque pues, claramente se, se escuchaba. ¿eh? Él dice que escuchaba a una mujer cantando este, cerca del, del, del barco de camarader, donde él estaba. Y dice: No, más, pensaba que aquello del, del camarote. Bueno, está, ojalá hubieran podido grabar esos sonidos para poder saber al final si eran animales o era algo extraño. Pero buena tu historia, mi hermano. Qué bueno que nos llames desde Tampico. Sí, ya sabes, y ya, pues, cuando, cuando gustes, ajá. Ahí te pito para que ven pues, al, al hospital turista, Ya ves que en ese hospital dice que también se aparece el contorno de la, de la planchada. Ok, pero ya eh, esa no la cuentas en la próxima, porque ya pasaron tus 10 minutos. <risa> Saludos, la cuenta, pasante. Mi hermano, que estés muy bien, abrazote. Además, un saludo a mi hijo Adrián y a mi hijo este Alberto, porfa. Adrián y Alberto, les mandamos un abrazote, gracias por estar viendo el programa. ¿Los ve? ¿Ve cuántos años tienen tus hijos? Eh, mi hijo tiene 11 años y el otro tiene 3 años. Ah, 11 y 3. ¿Y ven el programa contigo? Sí, sí. sí aquí estamos viendo, aquí estamos viendo contigo. Avísenme que hay niños, avísenme. Luego digo cada cosa. <risa> Dale, pues, mi hermano, abrazos. No, pues, hasta sí. luego, buenas Bye. Avísenme. ¿Quién más está escuchando el programa con hijos? Porque no, aquí cada cosa que de pronto dicen, y yo pienso que es horario nocturno, que, que no hay este, niños escuchando, que todos son adultos, eso es lo que yo creo. Pero si están escuchando ahí con sus hijos y luego aquí dicen cada cada cosa sexual no puede ser. Hola, saludos desde el estado de Oregon, Estados Unidos. Diana, Abracitos. Vamos a, con, a contestar esta llamada telefónica. Hola, desde el Hola. De Oregon, Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Hola. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Sox? Muy bien, Paola. Buenas noches. ¿De dónde nos hablas? De Chile. Ah, Paola. La brujita azul. La brujita azul. Oye, está, es que estaba buscando cuál video, pero no me mandas nada en el WhatsApp. Ah, ahora ya te miraste. ya te, ya te, sí, hasta te mandé. Bien. Te mandé. ese avistamiento que es un OSNI. Es un, es una aparición de un objeto volador sobre el océano de, de, de aquí, de, de Chile, de, del extremo sur. Ok. Bueno, vamos chico, a. Chica, lo miren. Mira. Ya le di clic. Ok, de un OSNI. ¿Eso cuándo sucedió? ¿En 2021 es apenas, verdad? Sí, sí. Ok, déjame entonces hacer movimientos aquí para compartir ese... ese... Ah, acá se han escuchado los famosos ruidos de, de, de los sonidos del apocalipsis, esas típicas campanas que se han escuchado en el mundo. Sí. Hay videos de eso, de eso de la misma agrupación del investigador acá de la zona. Ok, Ok, vamos a ver este primero, el OSNI, ¿sale? OVNI, Agua sí. Fresca, Punta Arenas 2021, vamos a verlo. Es grande, se me ha visto han, a, a su video de tu, del, del mar. Ok, si sí, este pasó recientemente ya lo había visto. Mira. Lamentablemente ahí le ponen el, el, el logotipo para que no se lo vaya a robar nadie, pero pues no es de robar, es de compartir, ¿verdad? Sí. Pues es que son tres luces que se ven al fondo. Sí. Ojalá me, me hubiera gustado que se que tuviera más tiempo el video para ver qué sucedía, sí. cuánto tiempo sí. Mira, mira, en esa misma página, ahí mismo hay un video de, de otro avistamiento aquí de la zona. Que son investigadores de la zona, que van Patricia Frías, dibujo UFO Noise, Patagonia. Ok. Acá hay, uno, hay una, un, unos relatos de, de la zona de, de abducciones de la carretera. Y ahí hay, como se llama? Hay eh, algunos videos. Ok. Estoy ahí pasando los videos. Sí. Sí. Él sube videos de todo tipo, pero hay unos videos de, de objetos voladores también aquí en esta página. Sí. Si encuentras uno, mándame el link y ya lo vemos directamente para no estarle buscando. Sí. ¿Sale? Oye, te quería contar una abducción que hubo aquí en la carretera, en cerca de donde yo vivo, Ajá. que es en Patagonia. Sí. Eh, que se trata de un, de un matrimonio con sus dos hijos que iban por la carretera regresando en dirección donde, donde se ve el, el avistamiento del video. Eh, son como 265 kilómetros, más o menos, para regresar a, a donde yo vivo, que aquí. En el sur de Chile, porque ese sector se llama Punta Arenas, y donde yo vivo es Puerto Natales, y está como a tres horas de viaje. Sí. Y este venía de un chequeo, un vehículo de la señora, y venían de allá, del sector de Punta Arenas, se ve el video. Y, eh, y venían el vehículo y de repente empezaron a, a ir por la carretera. Ya habían transcurrido alrededor de 40 minutos de... Desde que habían salido desde la ciudad de, de ese lugar que se llama Fontanenas. Sí. A donde el vehículo, que está como a tres horas. Y de pronto, en la mitad de, del camino, como como los 40 minutos, empezaron a sentir eh, una vibración en el vehículo y luego miran hacia, hacia el costado y alcanzan a realizar una luz que los envuelve completamente, el vehículo completo, lo levanta el vehículo. ¿Lo y, levanta. Eh, levanta el vehículo. Con los ocupantes adentro y sienten este ruido como vibratorio y como metálico y de, de esa luz los levantan en cierto momento del transcurso del viaje y de pronto eh, ellos sienten como que la luz empieza como a bajar los baja un momento y de pronto se como que se, se distende del, del vehículo ellos sienten como cae el vehículo y eh, ven hacia el costado del alambrado, del, porque como hay como sectores de campo ahí, del costado no hay nada, hay como, como campos abiertos y sin cerros, sin árboles, sin nada. Sin árbol, sin nada. Sí. Y la luz brillante eh, sigue ahí como de color azul, y la describían como de color azul, eh, haciendo ese ruido como metálico, eh, volviendo, envolviéndolos de vuelta con esa vibración del vehículo, que estaban todos asustados gritando que el hijo, eh, como por la curiosidad, se baja del vehículo. Ok. Y eh, le dicen, dicen, la mamá, no te bajes, no te bajes." y él se baja, él se baja y de pronto eh, dicen, no, es que siente como que la luz vuelve a, a, vuelve a lanzar, y a, lo, como, a los cinco o seis minutos la luz vuelve a envolver, y dice que, de pronto que el viaje que habían tenido, pensado en hacer como en tres horas, que tienen como un tiempo de Missing Time, se viste cuando... se sí, sí, es que pierde el tiempo. El, el razón de tiempo, ¿cierto? Sí, sí. Ellos eh, recuerdan que, que el viaje de tres horas lo, lo hicieron en una hora cuarenta. Y, okay. y que ellos se supone que debían, no sé, salieron de, como alrededor de las 7 de la tarde. Sí. Y que tenían que haber estado como alrededor de las 10 Y que como cuarto para las 9 Y estaban, estaban aparecieron como entrando a Natales la Ciudad de Vivo, Puerto Natales ¿Y esa historia dónde y la contaron? Esa está en una de las páginas del investigador De, de, de, este, de F.O.M.O.S. Y ellos personalmente oh. cuentan la historia Y es súper impactante porque todos los ocupantes lo cuentan Ok, en, esa, en ese mismo canal. Sí, voy a buscar el link y te lo voy a compartir por eh, WhatsApp para Ta que lo veas. Dale, Eso, pero una, es hay, hay otros casos de aducción aquí, en, aquí en, la, en, en la parte de la región de Patagonia que se dice: dicen que son, son como zonas calientes de, de avistamiento y en Patagonia es mucho, mucho avistamiento. De hecho, hay un sector donde hace como más de 30 años. Eh, en un campo muy alejado, donde en el día caminar, como casi dos horas, aparecieron unos triángulos recortados de pasto que el dueño del previo no sabe cómo aparecieron, pero solamente aparecieron ahí. Y que hasta, hasta la fecha de hoy, eso, eso nunca volvió a crecer un pasto, o sea, volvió, no volvió a crecer nada ahí. Bueno, eso está interesante. Uh, ¿y, no les, ¿Y no hay fotografías de eso? Sí, él eh, eh, tiene videos de esto, de, tienen, eh, eh, inclusive tiene un caso muy conocido y muy sonado que llegó a sonar hasta hasta Europa, que se llama el caso Juan Maldonado, que es un caso muy distinto donde un señor de campo analfabeto que no tenía idea de nada, sí. es adocido como varias veces por, por seres que lo vieron a buscar al, a la estancia o al, a la finca donde vivía, en invierno, y este pierde como un tiempo de mi y de repente, con, con las adopciones, él va empezando a hablar lenguas, a hablar idiomas extranjeros, empieza a tener una facilidad para, para aprender. Una persona analfabeta que nunca había leído un libro, y después de las adopciones, puede leer eh, eh, como que empezó a ver el mundo de otra manera y aprendía muy rápido todo. Yo era una persona mayor, ya. Ok, está interesante era, ese. Juan, ¿qué me dices que se llama? Caso Juan Maldonado. Juan Maldonado. Bien. Sí, mándame los links que tengas y los vamos revisando así de en cada transmisión vemos alguno. Sí, estamos bueno con ese caso porque inclusive ese caso está muy, muy bien documentado. E inclusive al hombre hicieron una hipnosis de regresión. Sí. Donde él hizo, hizo unos dibujos de unos símbolos que supuestamente correspondían. A estos seres que lo visitaban, que decían que eran como seres de, de luz, eh, y, y que, se, que se, supuestamente eran como nórdicos. Eh, aquí hay, un, hay una leyenda que es, eh, es un lugar, una ciudad que se llama Chiloé, que es un, como, tiene como mucho misticismo y todo, y supuestamente hay una isla que se llama Frenchy y la sí, sí. puedes buscar porque eso sí existe. Hay un, hay un documental de una televisión, de, de, un canal, de, un, de un canal de televisión de Chile, que habla de la isla French, que supuestamente se llevan aducidos, se van aducidos a, a, a estas personas que estaban enfermas y le llegaban a esa isla y les, le han sanado a personas con cáncer, con enfermedades eh, terminales, y que la, hay gente que ha estado a la isla, pero que han hablado por radio. De barcos. Sí, exacto. La, mira, búscalo en la isla Friendship, mira. Sí, sí. Isla Friendship. Sí, el caso de la isla Friendship es el más conocido de la ufología en Chile, sí lo conozco, sí, claro. El caso de, de Juan Maldonado fue tan documentado como el caso de la isla Friendship y tal así, que por ejemplo hay un, hay un canal de televisión eh, que se llama La Búsqueda Continua de Chile donde documentaron los avistamientos y llegó un conductor muy conocido de la época a documentar adopciones a la, en la región y todo la, lo que habla de la Isla Frenge también documentado porque ellos salieron con los marinos a recorrer y a tratar de ubicar las coordenadas de la Isla frente sí, porque claro. supuestamente estaba porque supuestamente las coordenadas eran esas y ahí no hay nada Exacto. pero dice el, el, el, el testigo que, que habla de que él estuvo en la isla y que se sanó del cáncer, que tenía un cáncer terminal, y en fase cuatro ya o sea, iba a morir. Dice que le sanaron, y que él entró a la isla frente que era una cosa hermosa, que había cosas que él nunca había visto, y que eran unos seres nórdicos, muy parecidos a los que aducieron al, al otro señor, que se llama Juan Maldonado, que es el caso de la aducción más conocida aquí en Patagonia, en Chile muy bien, ese caso no lo conocía, pero el de la isla Friendship sí, voy a checar ese de Juan Maldonado, me, me interesó y si tienes algún sí. link después, pues nos lo pasas para que lo podamos ver juntos, te agradezco la llamada, Brujita Azul, ¿por qué Brujita sí. Azul? Es que pasa es que es porque soy un poco sensible con algunas cosas y tengo cierta capacidad para ver como dicen los gatos, bajo la, como ver bajo el agua veo, tengo, tengo como Alguna alguna capacidad para ver algunas cosas. Yo también soy un poco sí. sensible al, al frío o cuando tomo café muy caliente. Si siento... No, no, ese tipo de sensibilidad, ese, ah. ese tipo sensorial. Ah, okay. este, Por ejemplo, sensorial. Oye, yo ¿no, no se te han caído un muñeco en la habitación. Este, últimamente no, últimamente no, pero esperemos que. Chupi ya no te habla. <risa> No, al momento no, todo bien. Es que como me tomo mis gotitas, ya duermo y ya no sé qué, qué pasa en la noche. Está bien. Oye, oye ya te desististe del, de de, del cuadro que habías comprado en esa ocasión en la Feria de las pulgas. No, todavía no tengo. Todavía tengo el cuadro ahí. ¿El cuadro maldito? El cuadro maldito lo tengo todavía. Luego lo vamos a... a... ¿Este a hacer otro video sobre él. Ese cuadro movía los ojos. Una de las muñecas se dijo que mueve los ojos. Está interesante ese cuadro. Sí, sí sigue dando miedo. eh. Y para pa mí quiere de ahí sale toda la mala vibra. <risa> esperemos que no. Esperemos que no. Luego le vamos a hacer una, <risa> una bendición algo. Porque si no. Sí, tantas malas vibras que ya hay seguramente aquí. Que es por eso. Sí. bueno, Ox, siempre es un gusto poder participar de tu programa y, y compartir las la experiencias que hay aquí en, el, en Chile en el sur de Patagonia muy bien, pues te mandamos un abrazo y estamos en contacto aquí eh, cada noche, ya, recuerda que ya eres parte de la legión Oxlack. ah, claro de los oxlatosos, no creo todavía <risa> bueno, pues ahí están los oxlatosos <risa> para que te unas a, a, a, al crew también Saludos. Muy bien, saludos. Pues ahí está nuestra amiga Paola que nos habla desde Chile con respecto a esos casos ufológicos. Allá en Chile hay mucho tema ufológico. Diana Landa 44 dice, creen en los niños sombra. Yo miré uno en mi casa y tres meses después murió mi esposo. ¿Será que se lo llevó? Uy, no sé, los niños sombra. Joven Oxlack, en la Fallete Oregón, hay una leyenda de una bruja y el pueblo está maldito. Pueden buscarlo en Google, en la Lafayette, la Oregón. Lo podemos buscar en, en la fallete, voy a checar eso. Mándamelo en WhatsApp mejor porque es más fácil ahí ponerles los links. Eh, si me ponen los links en, en WhatsApp, puedo más rápido poderlos eh, ponerlos en lugar de. Estarlos buscando. Gracias. A Roberto Chávez, un abrazo. A Anita Nava, un abrazo, Anita Nava. Buenas noches desde El Salvador, Mejía Isaac, y eh, también a Omar, Omar ACD. Un saludo, buenas noches, saludos, mi hermano. Gracias a la gente que me está viendo en TikTok, la gente que me está viendo en YouNow, y la gente que me está viendo en Instagram, en Facebook y en YouTube. Eh, Vamos ya por el último, el último caso. Vamos a leer qué más tenemos por aquí. Aquí nos mandó, dice que Caburca. No, no puedo marcar después de la persona que te marcó. Buenas noches, perdón, no sale eso. Fabián quiere marcar. Ya no, Fabián, ya mañana nos marcas. A ver, ¿qué dice? bueno, buenas noches. Chistar es chistar. Eso es. chistar. Ah, eso es chistar. Sí. Nos está diciendo que qué chistar. Es eso, miren. Mi hermano, buenas noches, chistales. eso es chistales. ahí, andamos. Mañana, mañana nos marcas mi hermano y que sea tu llamada de las primeras, vamos a ver, una de las que, es que estoy revisando los que se están quedando atrás, porque hay muchos mensajes que, miren, tengo muchos mensajes que se han quedado de días pasados y no los he revisado, entonces no quiero dejarlos ahí, quiero revisar todos. Así que vamos a ver qué tenemos por acá. Dice saludos, bro. Bueno, se mira bien, se escucha bien, muy bien. Se eliminó un mensaje, Ok. Hola, Usda, soy Omar. Uy. Bueno, vamos a leer esta que está, está larga. Uy, uy, está. <risa> Me escribió una carta. Bueno, lo voy a tener que leer porque, pues, si se tomó el tiempo de escribirme una carta como de tres páginas, pues vamos a leerla, ¿no? Dice, hola Oxlack, soy Omar. Hace casi dos años me ocurrió algo parecido a la historia que contaste hace un par de noches cuando trabajabas de noche y escuchaste sonidos de lamentos en una oficina. Yo también tuve una experiencia parecida en la cual estaba hospedado en un hotel que se encuentra en Ecatepec, en San Cristóbal, centro. Estaba hospedado solo y alrededor de las once. Empecé a escuchar que alguien estaba llorando. Era un llanto de mujer. No eran gritos ni lamentos. Era más un llanto de tristeza y no sonaba como de ultratumba o algo parecido. Era un llanto muy humano, como el llanto parecía venir de las habitaciones contiguas. Al principio no sospeché que se tratara de algo paranormal, sino que simplemente pensé que algunos huéspedes tenían una discusión o algo. Pero el llanto continuó por mucho rato parecía venir de la izquierda luego de la habitación de enfrente y después parecía venir de la derecha cuando me desesperé decidí salir al pasillo para ver si veía a alguien y cuando salí caí en la cuenta de algo que no había notado al llegar a hospedarme mi habitación era la última del pasillo por lo que no había una habitación a la derecha entonces entré y cerré la puerta en ese momento empecé a notar en qué tipo de situación estaba después de unos momentos el llanto volvió Intenté ignorarlo y encendí la televisión, pero el llanto empezó a sonar más fuerte. Como si intencionalmente quisiera opacar el sonido de la televisión, en ese momento subí el volumen, pero momentos después el llanto empezó a sonar aún más fuerte. Y así estuve durante varios minutos pretendiendo que veía alerta aeropuerto, pero el sonido del llanto seguía presente, insistía e insistía, y parecía moverse de la habitación izquierda a la de enfrente y a la derecha, como te comenté. En ese momento empecé a pensar de qué se trataría, de qué se trataría, y me asomé por la ventana que daba hacia la calle, pero afuera no había nada, así que en esta cosa que sonaba estaba dentro de ese lugar. Volví a salir al pasillo y al salir al pasillo el llanto nuevamente se quedó en silencio. Me quedé ahí unos minutos mirando hacia ambos lados y parecía que no había nadie. De hecho, algunas de las puertas de las habitaciones contiguas estaban abiertas, por lo que era posible que yo fuera el único hospedado en ese piso o al menos en esa parte del piso. Después volví a entrar y momentos después de que entré, eso regresó y me quedé escuchando. Después intenté ignorarlo, incluso hubo un momento en que me levanté de la cama y me paré en medio de la habitación y dije, ok, ya entendí, sí, ya, proba sí, ya probaste tu punto, pero ya cállate que me desesperas. Dije eso en voz alta, como tratando de darle a entender a aquel ser que ya había entendido que estaba ahí y que ya podía guardar silencio porque más que espantarme, me estaba fastidiando. Pero el llanto continuó un poco más fuerte y llegó el momento en que no lo soporté más, así que decidí pedir un Uber para transportarme a otro hotel. Y este llegó bastante rápido. Una vez que llegó, tomé mi maleta y salí del pasillo. En cuanto salí al pasillo, noté que el pasillo estaba sumamente frío, como si todas las ventanas hubieran sido abiertas y el aire helado hubieran entrado. Caminé y notaba que había algo muy extraño porque el frío parecía seguirme entre el elevador y bajé en cuanto bajé un par de pisos noté que ya no hacía frío y cuando llegué a la recepción le dije a la recepcionista que era necesario que subiera a revisar el piso ya que al parecer había una mujer que tenía dificultades y que le podía escuchar llorar ella me dijo ella me dijo que en ese piso solamente estaba hospedado yo entonces entregué las llaves y salí Cuando hice eso justamente una pareja estaba llegando con sus maletas Y pude notar la expresión de la mujer cuando la recepcionista me dijo que no había nadie más hospedado en ese piso Esa es mi historia Oxlack. un saludo Pues ahí está, alcancé a leer toda la historia de a este muchacho que estaba siendo molestado por un llanto el llanto de una mujer, le pasó como a mí, como la historia que yo les conté, así Así le sucedió a este amigo, Omar V, que le pasó en Ecatepec. Bueno, le mandamos un abrazo a Omar y pues ya me había mandado ese mensaje desde hace muchos días. Voy a, voy a empezar con los que me han mandado desde días anteriores y no les respondí porque son infinidad. Ustedes están viendo cuántos mensajes son. Hay infinidad, no nos los vamos a acabar. Así que vamos a darle mucha prioridad a los mensajitos para ir eh, escuchando a todos, viendo todos los mensajitos las fotografías, los videos y las historias que nos mandan Elena Ove dice qué mal final, mejor pon un video jaja, ja, recién me di cuenta que esto está regrabado, no está grabado, está en vivo Taure, tan en vivo que está saliendo tu mensaje en vivo porque estamos en vivo, o quizás estés en otra realidad estás en otra realidad oigas lo que oigas, escuches lo que escuches cuando no sabes si estás viendo Encuentro con los desconocidos o el chavo del 8 Buenas noches Oxlack, Saludos desde Saludos desde ¿Desde dónde? Saludos desde Argentina Alguien alguien me presta su cuenta Para ver a Chucky eh, Me sacó un susto la música de fondo Bueno gente pues es hora de que nos vayamos A dormir, les agradezco mucho Que hayan estado Conmigo esta noche Que me hayan acompañado en el encuentro con los desconocido Que me hayan mandado sus historias que me hayan contado pues los que, lo que les ha pasado, sus videos, sus fotografías, los likes, los regalitos, los super chats y todo lo que me donan aquí en TikTok, en YouTube, en Facebook, en YouNow y en, en Instagram. Los quiero mucho, descansen, mañana seguramente estaremos aquí, recuerden que todos los días subo video a mi canal, todos los días subo TikToks, todos los días subo Reels, todos los días subo historias, todos los días subo publicaciones en Facebook y también en Twitter. Así que los espero todos los días en todas mis redes sociales. Los quiero mucho. Nos vemos hasta mañana. Si este programa no es grabado, ¿de qué color es mi ropa? Hoy estás de blanco, Elena. Traes tu pijama. Estás de blanco. Descansen. Hasta mañana. Dimas, claro que no, Dimas, lo voy, a, lo voy a checar, voy a checar tu caso. Saludos a todos, hasta mañana.